Huracán de pasión, me gustaría hacerlo, pero realmente no estamos en ese programa. Pero lo voy a complacer con un son monturo también, escrito por un caballero que tiene la facilidad de escribir canciones bien atinadas para la gente que la va a interpretar. Así que este número va con mucho cariño para mi hija que está en el público, mi esposa y el nene de la casa, Javier Romero. Sobre que querías sabroso no sé cómo describir aquella confrontación por mi paso por acá.